Maknana y yenale bochigme hiro Galilea Anilichi. Tabre yenale Ale Jurea Anilichi. Napugiti alwe wera alam Nuleme, Yaga e Yenligme alwe Susi Melinarga. Mamri sepchinili alwe piesta, Napu rosate uchigali, ligaleo komili. Alargano kamen nile alweralam Jurio Nelga, Churgano kame weya, Napulige y enrique, al israelita, Moisés yuga, huevo aquí y tablero hegiche. bonila, ligua rega aneliru esusi. Mareguaye giro. Mi jurian lichi e simboa sin Napurigamo yera meralambre, rey temen pa, huesema siichi mue. Nakiaka, napurigawekar alambre te, nahatua mue. Tables chivcar espil de Rasimiam hukru jucru, napurigar alambre, la Mueca hueca y se mas migru, pebo net natga. alambre, Rega anyahale, table bichigga, honorum te jurar Ligesusi rega anile. table se raweli napurigon rum juranichi, ale napurea aniliche hiruhu Emica la simamla, napuyenco simanli. Table chere penapienco simibie. Emica pecha honorum tenulermeca. Chano camera ramli, genamochigmeca, Tabla yoga etia emi aboipi. Li emica tabla yoga etiachgo al Pe Peaboipi cami, emi. No vine chica, tablecho, ganil etiago Neca la ruyegru gena, huichimoves, pregme, Table la con, napurigano ca, alwerarambli. Si masi emi, ale piesta neruggi. Neca tablet cho simela. Tablet cho seban napurigasi Rega aniga, ale galilea anlicher Lige Ligue masi masa, alwe si Lige Ligue guaira, alwe piesta colmia. Esusi se simile a Benjubapi. Es susi cachibca simile. Table naquile napuriga al huevo escarramer temla. Alguer alam jurio, huelera, huellaga e yenle, es sucia le reganiga a Cochas tipue alwerio, ligue alguer alam hurio table we'ra a bien raicha yenle, alargasco susi. Pekilira ichga yenle y en napriga al huerto arámbrica na tabla quimera al huéuché harera arámbri araniga al huerto harera arámbri huéllario coriga y en el es suzi Jarechigo, tabla y pe me corica yenyo we alambli, esusi es suzi al huerto arámbri jurioca na puquita uelala, huéllara huéma jag y algo es mausana o algo es Manasi es subir a Ligue susi casi meníle, are obachirapchi ligue venírale. Ligue judío penga estile, ligue alwera algo era Yerio catables imímes que escuelchi, surgala machibche subaba algo ichli. Esusica tú aranichi cae le al hele yera Islika Napunebeniri punéven iri yera islika onorug menirahum al ver na punechi furale la sevle ora ansaka Napu pun honorug menashki la machimela la honorug menirako chalila o table honorug menirako pilero gua lula tejuraribe na punigaresholi yamla uchejarer alarmle ligar lwee y a saca uchejare la ramli. Napurigat wue la niragetema tas la juko. No bibilerio la naskimeka napurigat la neragwa. Alwee waklura, la semarga Esusika aminabi Moises y Silgo Beniria, alwee emi. Ligue emitable tablet es la ora arwen urali. Lico chongane chi yaga yenche emi nechi chimelinariga. Ligue raramblica anile. Mueca remon se alwar chagme ju. dio melinali mue. Ligue susica anile. Neville dio yotru saura chirawe. Napujur recibir chirawe. Ligue emica crugme nata natamo chikru. Moisesica Emi Nulkru, Napurgaris Punawa, Isilra, Peta Guala, hukchi kachi, kachi, O Sanaora Wekachi o Chersa Ligi Sinimi Emi Abrigaris Punmehu, Napuligra Were Siblich Hu, O Sanaora Westigi Lige Aminaco Emika, Pegra Ichle, Table Machiga Moisesica Table Alubo Nesile, Yera Ichli Newa Yera Ichli Nurali Wayasen Rugmile, Tacho Cherachi Moisesi. Lige, pe, la sebli, oran, liga, ural, moisesi, lige, Choniga yobche, emi, nechi yuga, rayo, chine, bilerio, sabura, chirawe, napur, recibli, chirawehu, tabla, yoga nechi yuga, pe, tega, napusmine, natawa, honorum, yuga, alarga, machimela, emi, ne, vuera, sebli, oran,